Muy, muy buenas noches, mis queridos amigos. Son las siete en punto de nuestro programa Reflexiones de la Biblia. El día de hoy estamos saludando a todos nuestros amigos que nos siguen en las redes todas las noches. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Como todas las noches, saludamos a todos nuestros amigos que están delicados de salud. Les animamos para que tengan fe que el Señor siempre está al lado de nosotros. No olvidemos sus promesas sea para vida o sea para muerte del Señor somos. Y Él nos ayuda, nos guía, nos da el soporte necesario para que nuestra fe se mantenga firme en el Señor. Nada de lo que sucede en este mundo deja de pasar por los ojos de nuestro Salvador. Anoche concluimos con la manera como Dios ha estado obrando en la primera etapa de la era cristiana para que el Evangelio pueda ser conocido en diferentes lugares. Vimos ayer la muerte intempestiva de un hombre que había visto a jesús que tuvo la oportunidad de estar con él y hacerle algunas preguntas pero no tuvo el privilegio de convertirse a las palabras de jesús herodes después de recibir el gran jolgorio la alegría y el júbilo de la gente diciendo que sus palabras eran como palabras de dios y que él era como un dios murió comido por los gusanos así dice la palabra en el capítulo 12 eh, del libro de Hechos de los Apóstoles, versículos 20 al, al 25. Leímos también ayer cómo el Evangelio comienza a crecer. Los grupos se comienzan a formar y los líderes más importantes de la predicación del Evangelio, como Saulo y Bernabé, deciden salir hacia su primer viaje misionero. Y por supuesto, Saulo es conocido, o Pablo es conocido por sus viajes misioneros a diferentes lugares donde pudo él llegar con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero miremos algo interesante que sucede en Chipre cuando el Evangelio es predicado en ese lugar. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, que había judíos también allí. Tenían también a Juan de ayudante, a Juan, que es conocido como Marcos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Quién? El procónsul. O sea, para que vean ustedes que en, las, en, la, en, la, en esa primera etapa de la era cristiana, el evangelio no llegaba solamente a la gente del pueblo, al común de la población, sino también muchos líderes que escuchaban, por ejemplo, la muerte de Herodes, o algunas noticias como la sanación de algunos líderes eh, religiosos que también eran judíos, y por supuesto, Cornelio que era romano, todo esto llamaba la atención a algunos líderes. Y por supuesto, en Chipre había allí un falso profeta llamado Bar Jesús y estaba con el procónsul. Y el procónsul estaba muy interesado, Sergio Paulo, estaba muy interesado en conocer el evangelio de Jesús. Entonces, llamando a Bernabé y a Saulo, les dijo: Quiero escuchar el mensaje que ustedes tienen, pero. Le resistía el imas el mago, pues así se traduce el nombre de Bar Jesús, procurando apartar de la fe al procónsul. Siempre que el evangelio es desarrollado crecientemente, siempre hubo oposición. Siempre que la verdad trata de tomar lugar en la comunidad, en la mente, en el corazón de las personas, la verdad de Cristo, estoy hablando, siempre va a haber oposición, siempre va a haber gente que generalmente se va a oponer a la verdad. Y la verdad de Cristo es una verdad maravillosa, es una esperanza, es algo, algo único para nosotros que vivimos en un mundo lleno de maldad y de situaciones difíciles. Dice la historia que este mago, Bar Jesús, se oponía a que Saulo y Bernabé pudieran predicarle el evangelio al procónsul. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, mirando a Jesús, le dijo, Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, hay aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego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 en aquellas cosas muy importantes, eh, cosas un poco fuera de lugar que los discípulos hacían y eso lo utilizaba el Señor para llegar a los corazones de personas muy importantes, como en este caso el procónsul. Eh, dije antes que la primera, eh, el primer milagro que sucedió fue cuando se sanó el cojo que estaba siempre a la puerta del templo de Jerusalén. Todos sabían que era cojo por años y cuando fue sanado, entonces comenzó a llamar la atención que tenían estos hombres, que eran llenos del Espíritu Santo y podían hacer cosas increíbles. Dentro de poco tú vas a poder, poder ver algunas cosas así. El Señor ha prometido utilizar todos los medios, todos los métodos, cualquier, de cualquier manera, para que tú y yo podamos predicar el Evangelio. Y cuando haya oposición, Dios, perdón, va a permitir que cada uno de nosotros pueda hacer cosas que llamen a la mente del, y el corazón de las personas para que ellos comiencen a creer en la voluntad de Dios, para que ellos comiencen a creer en Dios y lo que Dios quiere hacer para su pueblo. Es muy importante entender que las cosas que Dios hace, las hace porque Él quiere abrir las puertas de nuestro corazón. El procónsul al ver a este mago, que se oponía al Evangelio de Jesús, como siempre, en los días en que los discípulos comenzaron a predicar, la oposición comenzó a aparecer. La persecución, la muerte de Jacobo, la muerte de Esteban, ya eran situaciones realmente extremas, y por supuesto el encarcelamiento de, de Juan... Con, con Pedro y después la liberación de Pedro, todas esas cosas son cosas que suceden en el primer, la primera etapa de la era cristiana porque Dios estaba abriendo los corazones, estaba tratando de hacer conocer a la gente y seguramente este procónsul había escuchado esos milagros, había escuchado esas situaciones especiales que Dios estaba haciendo, por los cuales comenzaron a crear interés. Yo no sé si alguna vez ha pasado en tu vida alguna situación especial, yo les voy a contar un poco algunas cosas personales que, que he, he experimentado en mi vida para poder creer y confiar más en el Señor. En alguna ocasión eh, yo había tenido mi primera hija y la verdad que fue una situación muy difícil cuando más o menos a los, al año y ocho meses comenzamos a notar en ella un pequeño estrabismo en el ojo. Le llaman viroleo, le llaman algunos cuando el ojito del, del niño comienza a irse a un lado. Fuimos a un oftalmólogo y el oftalmólogo eh, diagnosticó una toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una enfermedad que está, es producida por un parásito que se come la mácula del ojo y te puede dejar ciego. Y lo triste de la, de la forma como el médico nos, nos comunicó, no tanto triste por la noticia misma, sino por el hecho de cómo lo hizo, dice, Boris, si en dos semanas tú no le llevas a tu hija un tratamiento, en la clínica del ojo, posiblemente ella quede ciega para toda su vida. En realidad, cuando suceden ese tipo de cosas en nuestras vidas, eh, uno tiene que pensar de que Dios siempre tiene una alternativa. Yo era joven, tenía 24 años, conocía poco de Dios, aunque había entendido desde pequeño que Dios obraba en la vida del ser humano, pero ¿hasta qué punto? ¿Qué puede hacer Dios por la fe que tú tienes para poder convertir eso? que Dios va a hacer para que otras personas puedan conocer más de Jesús. Yo recuerdo que ayuné tres sábados continuos. Durante el sábado me dediqué a la oración. Le pedí a Dios que sanara a mi hija. Estaba de vacaciones, no teníamos dinero para cambiar los pasajes, no teníamos, no teníamos las condiciones económicas para poder decir, ok, ahora nos volvemos, vamos a la clínica, y nos quedamos dos, tres semanas allí, y después cuando vinimos la llevamos a la niña, al médico. Lo que nosotros recibimos como respuesta de la especialista, de paso le hicimos ver a una especialista en Arequipa y confirmó lo que estábamos recibiendo de parte del doctor en Iquitos. Eh, y cuando vinimos a la clínica de Ojo, allí le hicieron todos los exámenes y confirmaron algo increíble. El médico dijo, esta niña tuvo toxoplasmosis. Le digo, El doctor, ¿cómo que tuvo? Dijo, tuvo toxoplasmosis porque ahora el toxoplasmosis está curado. Y nosotros, por supuesto, después llegamos a casa y nos dimos cuenta de que nosotros habíamos estado pidiéndole a Dios que sanara a mi hija. Ella no había tomado ninguna medicina, porque eso solamente se cura con, una, con una, unos antibióticos muy fuertes. Nosotros no habíamos hecho nada porque el médico nos dijo que teníamos que pasar por, por la especialidad de la, de la clínica del ojo aquí en, aquí en Lima, Perú. Pero la manifestación del poder de Dios, del poder milagroso de Dios, nos hizo creer más plenamente en que Dios está obrando en la vida de los seres humanos. Dios va a usar cosas, circunstancias, momentos, para que tú puedas aprender a confiar en él. Estos milagros que los apóstoles hacían, hacía que las personas que estaban en el entorno, cuando escuchaban esas cosas que sucedían, como dejarle ciego a un mago mentiroso, que se oponía a que se predique el Evangelio a, a, al procónsul, sabiendo que él estaba deseoso de conocer acerca de Jesús, el apóstol Pablo, Tomó la determinación de hacer un acto milagroso. No lo dejó ciego para siempre. Dijo, no verás el sol por un tiempo. Y lo dejó ciego. Este hecho hizo que el procónsul entendiera que Pablo y Bernabé estaban realmente llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora yo te pregunto, ¿qué necesitas tú para poder creer en el Señor? ¿Necesitas algo especial? ¿Necesitas algo espeluznante? ¿Necesita que suceda algún milagro? Quizás es cuando nuestro corazón es incrédulo, nuestro corazón es duro de servir, cuando nuestro corazón muchas veces cree que todo lo que tenemos o lo que somos es gracias a nuestro talento, a nuestras habilidades, a nuestra capacidad. Cosa que yo muchas veces he pecado de eso. Muchas veces he cometido el error de pensar que todas las cosas que me sucede es gracias a mis habilidades. Pero ya me he dado cuenta que hay muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida y que no necesito ni siquiera de mi opinión, ni de mi esfuerzo. Dios es un Dios que sabe cuando hace las cosas y por qué las hace. Él siempre va a hacer algo especial si tú realmente vas a utilizar ese algo especial para dar testimonio de su amor, de su misericordia. Mira lo que Jesús no hizo cuando llegó a Herodes. Herodes le dijo, ya, para creer en ti, cambia esta agua amarga en agua dulce. Y Jesús le dijo, la generación incrédula pide señal, y señal no le será dada. Cuando tu cerebro, tu corazón está endurecido, ya no quieres creer más allá de lo que tú ya crees, de lo que tú das por sentado, Dios no va a obrar. Dios no va a hacer cosas si no ve una pequeña luz en tu corazón para que tú puedas de algún modo darle un lugar para creer en sus promesas. Por eso esta noche yo te invito a que tú puedas recapacitar reanalizar algunas cosas que pasan en tu vida. Porque te voy a decir, ¿quién sabe Dios está esperando un pequeño momento para que tú le puedas abrir tu corazón y tu mente, para que te pueda mostrar cosas maravillosas? Simplemente tu falta de fe, tu incredulidad, tu indiferencia a las cosas que suceden en el mundo hoy, que te parece que fueran parte de un ciclo, parte de algo natural, que siempre ha sucedido y de repente eso muestra tu incredulidad. Por eso no puedes ver las maravillas de Dios para tu vida. Dios va a usar cosas increíbles, como usó la ceguera de este mago mentiroso, para que el procónsul y su familia creyeran en Jesús. ¡Qué milagro Dios! puede hacer en tu vida? ¿Qué cosa ha cambiado el Señor y que puede ser un gran testimonio para que otros puedan conocer de Jesús? ¿Qué tan dispuesto estás a dejar a Jesús actuar en tu vida? Y que los milagros que suceden cada día, como la vida, la salud, la protección, la ayuda que Dios nos da, sean testimonio para que otros puedan creer en el amor de Jesús. Yo te animo esta noche a que esta experiencia pueda ayudarte a ti a entender cómo el Señor va predicando su palabra, pero va abriendo las puertas con milagros, con testimonios, con circunstancias que se van dando en la vida que tú puedes utilizar para la honra y gloria de Dios. No solamente para tu vida, no solamente para transformar tu corazón, sino también para que otros puedan conocer del amor de Cristo. Uno de estos días te voy a contar otro milagro. Que Dios ha hecho en mi vida y seguramente alabarás al Señor como lo he hecho yo. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, siempre alabamos tu nombre porque nos damos cuenta que tú eres un Dios milagroso, maravilloso y has utilizado siempre algún hecho importante para que tu evangelio pueda entrar en el corazón más duro de las personas que aún no escuchan tu palabra. Gracias porque los ejemplos de Bernabé y Saulo y Pablo son ejemplos que nos ayudan a entender que tú vas a abrir las puertas, que tú nos vas a hacer entender incluso a nosotros cuán importante es el Evangelio de Cristo que lo demos a conocer a otras personas. Te ruego que tú bendigas a las personas necesitadas de tu palabra, que bendigas y ayudes a aquellos que están duros de corazón y que puedan abrir sus mentes a tu palabra y entender que vivimos los tiempos finales de la historia de este mundo. Y que necesitamos, cada día, confiar más en tus promesas. Bendice, Señor, a mi mamá que está en Quito, a mi familia, a mi esposa. Bendice a mis hijos, a la mamá de ellos también. Cuida de cada uno. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos confiados en tus promesas. Ayúdanos a vivir confiados en las cosas también que nos vas a dar en los tiempos difíciles. Que podamos depender siempre de ti. Perdona, Señor, nuestra, nuestra falta de fe, nuestra inseguridad muchas veces, pero te pedimos que tú siempre estés con tu Espíritu Santo guiándonos, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, y conduciéndonos a la verdad que es Cristo Jesús. En su nombre te pedimos todos estos favores. Amén. Amén. Bueno, que yo deseo que Dios los bendiga también esta noche, que el Señor esté con ustedes y tienes el deseo de compartir este mensaje con otras personas, ahí está a disposición, queda en nuestro Facebook, tú puedes compartirlo desde allí, o también puedes visitar Boris Darmon canal, allí en nuestro canal de YouTube, también están nuestros videos grabados, tú los puedes compartir. y Ojalá, Dios te bendiga, que el Señor te ayude en esta noche, y que su paz esté contigo, su bienestar te dé la seguridad de que no te faltará nunca comida, casa, ni el aliento para vivir. No te olvides. Reflexiones de la Biblia con Boris Darman, todos los días a las 7 de la noche. Buenas noches. Chao, chao.